Yo cuando sea grande quiero ser médica. Cuando sea grande quiero ser médico como a mi abuelo. Quiero ser enfermera. Quiero ser enfermero. En... Ser doctora. Quiero ser médica. Quiero ser enfermero. Yo quiero ser doctora.